Igual hay cosas que por ejemplo son como medias, medias penca porque por ejemplo, eh, la mina, ¿cachai? Es un Jedi, rápidamente. O sea, lo que cuesta ser un Jedi, ¿cachai? La loca sí ya tenía el poder, ¿cachai? Unos cierres de que No sé, o sea, no, no sé cómo. Uno, uno, no sé cómo se dice, unos baches. No sé, la loca ag era agujero de eh, guión. Pero claro, lo que, lo que tenía... pasa es que la 1 se le puede perdonar esos agujeros de guión porque se supone que después vaya a ver la 2 y la 3 y tú estás esperando que esa, todos esos agujeros de guión te los, te los respondan. Entonces, en ese sentido, se no, perdonó. Esto, esto, esto fue la 3. Esto fue la 3. Ah, la 3. No, sí, la 3. No. no, la 3 sí, tiene un no guión Pero es que son así ya, pero. Puta, mira que. Ahora no vamos a hablar. ¿eh? De, en el próximo capítulo vamos a hablar de la 3 completa. Pero es que de verdad, yo. Es que la, la revisé de nuevo y empecé a notar qué errores así como, qué errores así gigantes de guión, de esos we de esas weas de errores que tú te quedas con la boca abierta, de, ¿de qué mierda? Ya, anoté todos los errores y hay por lo menos seis o siete, seis o siete errores así como de, empezando, empezando porque el emperador está vivo a la primera, weón, es que esta empresa está muy rara, weón. También. Lo otro que Palpatine, yo, te, unas, yo tengo unas confusiones, pero me costó seguir. Por ejemplo, ya, primero, la loca eh, eran hermanos. Yo pensé que era la hija de Skywalker. Daban a entender que puede ser el hija pero no era la pero, hija. A eso, a eso me refiero no sé con si los baches de guión, con que primero iban por un lado, el director tenía pensado que esta loca era hija de Skywalker, el segundo director dijo, no, es hija de nadie, y el tercer director dijo, no, es nieta de Palpatine. Y eso ¿Sí, lo juntaron Palpatine? en las películas. ¿Cachai? Y el Palpatine es como el hueón que la lleva en todo el mundo, en el universo, como que... Ese personaje tampoco lo entendí, creo que está más desarrollado en la segunda, yo no... no. Entonces, sí, sí. por ejemplo, es como que exige mucho, ¿cachai? Para un hueón que en realidad no está metido en la saga, pues weón, ¿cachai? Entonces, yo siento que debería ser como... Yo creo que en ese sentido, yo creo que tenés buen olfato, por ejemplo, con respecto a los postcards que me he comentado que de repente... Hay época que no te gustan porque tenés que estar como metido, Claro. Y en realidad uno no tiene tanto tiempo, ¿cachai? dos horas y media, tres horas semanales, es mucho pedir para de repente estarse metiendo en un mundo que tú en realidad tampoco le pones tanta atención. Es, es, son muchas horas. Entonces, tres sagas para gente que realmente no le importa y hay gente que hay gente que no no, no le interesa ver Star Wars, y era. Fico, claro, uno, sí, vos, pero... no, y se enojan. No, no, no sé, ni una wea eso, puto, yo en realidad a mí a mí, a mí me yo tuve la mala ocurrencia, de vi la primera y vi la tercera y en realidad habían cosas que por ejemplo, mataron todo el encanto ni siquiera lo contuvieron que que, que por ejemplo me imagino que los fanáticos muchas cosas que se comieron los ahí. entonces sacan este personaje que es como Arturito Arturito, el modo Arturito. Eh, la pelota, sí pues la, esa pelota que camina y, para resumirme, este es como que, no sé, bueno, digo, la, es raro que repente por ejemplo, un Yeti, igual, bueno, tan rápido, la loca de la nada, que, que era hija de este, que al final le dijo de este, y que en realidad un refrito, ¿cachai? Pescaron, compartieron como de un refrito, ¿cachai? Que de la misma saga, ¿cachai? Haciendo un cover en la misma saga. Exactamente. Entonces, como que, no. Pero si eso voy con la diferencia de, la, de las direcciones, ¿po? Por ejemplo, es que claro, en la primera, en la primera te establecen que la loca desde un principio sabe sabe luchar, sabe manejar, nave, sabe de mecánica. Entonces claro, uno al tiro dice, oh, y de hecho en algún momento se pregunta con Han Solo así como, Ay, ¿por qué eres tan inteligente? Entonces te dan a entender la fuerza, de, claro, de que la fuerza y tiene la buena. Entonces por lo tanto te dan a entender de que es hija de alguien, nieta de alguien, que hay una historia entre medio y te lo dejan súper claro. En la segunda en, la, en Los Últimos Jedi, el otro director, que tomó otra idea, se pasó en la raja la idea de la primera y tomó la segunda, lo que quería este segundo director, lo que te decía antes, era barrer con los Skywalker y los... Esto, bueno. De hecho, hay una frase de Kylo Ren que le dice a la, a la chica, a la, a la Rey, cuando estaban peleando, le dice, bueno, olvidémonos de todo, bueno, matemos todos, matemos todos los viejos, bueno, los Skywalker, los Palpatine el imperio bueno, matemos a todos, bueno, quedémonos los dos y dejamos de nuevo un nuevo imperio acá los dos resume muy bien la, la dirección de Ryan Johnson que era en el fondo olvidarse de todo lo de antes y empezar unas nuevas historias con nuevos con nuevos con nuevos personajes y en esta renovación uh -huh. lo que hace Ryan Johnson es que el el, el, el el buen expone a los papás de rey quiénes son los papás de rey y viene el cario rey y le dice... Weón, yo averigué que no son tus papás. Tus papás son uno dos nadie. No son nada. Te, te regalaron, no eran nada. Tú lo sabes, siempre lo has sabido. Y la rey le dice, sí, es verdad, siempre lo sabía. ¿Cachai? Entonces se establece que los papás ahora no son nada. Y que la loca tuvo la fuerza por ese motivo y todo. Entonces ahí, ¿cachai? No nada. que la Que la dirección va, va a un lado. Después la dirección va al otro y después en la tercera para disculparte de esta segunda cuestión que era que hoy va para otro lado te ponen que hija de Palpatine. pero es que está es muy forzado y muy ridículo la manera como la hacen ¿cachai? porque porque palpatine apareció en la tercera y, y no hay ni un indicio en las otras dos anteriores de que estuviera metido entre medios, ¿cachai? de hecho el malo <risa> era snow, el malo era Snow que era otro loco que, que también en la primera también fue un un agujero de guión porque porque apareció como el más malo de todos, el que mandaba todo, y nadie sabía quién era. Nadie sabía quién era, entonces quedó ahí como, todos quedamos esperando la segunda parte para saber quién era, y tampoco nos la explican, pues lo matan, al, al tiro. Entonces, hay <risa> que, que quedan todos quedan unos baches de guión? Yo de verdad, yo me quiero reservar la, la tercera para hablar, o sea, una hora de la tercera, porque la tercera es horrenda en muchos aspectos de guión y de producción, de verdad es como un un desparpajo. Pero la primera la segunda se pueden perdonar un poco, porque cada uno tiene su estilo y todo. A mí la segunda me gusta harto, pero se desvían del, del bolón de los... de los Star Wars. Quizás de repente debieron haber abierto el mundo en la tercera, ¿pum? ¿cachai? Dejáis la patita ahí abierta. Bueno, es que por ahí va. La segunda debería haber sido la tercera, ¿Cachai? ¿cachai? Y sacáis todo, por ejemplo, Mandalorian, ¿cachai? Todo lo que están haciendo ahora, ¿pum? Pero fue... Yo en realidad en el cine yo, desde que Michael Keaton fue Batman, un Batman un Bruce Wayne, que Crespo yo no, no ya, y que Batman no respetan como guayas como los trajes y todo ese que igual con el tiempo uno se entiende, porque igual es como guayas no. Yo como en realidad pedirle mucho a los locos, no. Y sabiendo que del mundo del cómics pasan esas está ahí porque los equipos que hacen los cómics, castell, la, la toda la gente que casta... Lo, la, la serie, o sea, la, la, los que van por número, claro. o sea, van en 324, 325, 326 que salen cada dos semanas. Todos cachamos, weón, que se pegan una, unos patinazos fuertes, po, weón. Entonces, sí, pues, <risa> sí. en el cine ya es la cagaza, weón, po, weón que estoy como como. No, ya en realidad es como. Yo me siento a reírme, no más que weón pasa, <risa> sí, pues, sí, Depende mucho. De eso. Depende mucho del director, el director siempre va a ser un artista, entonces tú, eh, toma, mira, voy a quiero hacer la próxima película de Superman, y tú le, se la pasáis a un director de acción y te vas a hacer una película de acción, se la pasáis a otro, a otro director y, y te va a decir, no, quiero hacer un Superman que en el fondo es homosexual y es primera vez que se da cuenta, y te cambia todo el volumen, y, y está bien, porque el arte sí, funciona sí, así, sí. pues, tú puedes poder tomar un personaje y hacer lo que queráis con él, no, no. ¿Cachai? Hay, hay, niveles, hay cuestiones de niveles de producción, donde se pelean por quién es el personaje, qué es lo que tiene que hacer, pero finalmente el director es el que asume esa responsabilidad, ¿cachai? ¿Cuántas almejitas le dais a esta, esta saga? ¿A la, a la saga de 10 almejitas? O sea, ¿Cuántas almejitas le dais? ¿Cuántas almejitas? A la primera hay le doy... Hay que definir el puntaje de la almejita. Sí, sí, sí, no, o sí, sea, no, no, no, Una, una cinco, una diez. diez... De una a diez, a la primera le doy seis almejitas y a la, a la segunda le doy cinco y a la tercera es le doy porque... dos do, uno, vale así eh, claro igual o se da para el... todos lados, yo sí yo, yo le doy a la primera bueno, almajita porque es como un refriguito, o sea pero, me, estáis, me, estáis, me estáis estafando me estáis, me estáis llevando al cine weón, para ver las tres últimas sagas de la de la, de la, de la, de la, de la 4 de las cuatro a las seis, no a las siete weón güey lo vi te... Ya, pero por otro lado, si le vaya a poner un 1 a la primera, que es la mejor, ¿qué te queda con la 2 y la 3, cachai? No, porque la, la 2 y la 3, por último yo vi la 3, creo, me salté de la, la 1 y la 3, la 2 me la salté. Yeah. La, la, por último, y vi un poco de la 2 al principio, eh, por último era otra cosa, porque que yo creo que la 2 y la 3 se enchufaron por último en el mundo de Star Wars, cachai? Tomaron el tema de las naves, el tema de la guerra, el tema, de, el tema del imperio, ¿cachai? Pusieron sus huevas nazis, ¿cachai? El desfile de clones. Oye, otra hueva de los clones.